Una escuela No te pases de pendejo we SON DE PAS PAPA AAAAAAAY TO Más vale que compenses esto o te devoran en la cama Wait, that's illegal See now that's some bullshit AAAAAAAA oh, oh, oh, oh. llorando a Honey que prepare una fórmula que me convierta en un pendejo, con cuando quiera. Pero ella dice que es ciencia. Es que... Eres un estúpido. Sí, y el rayo encogedor que le dije a Whatsapp que me hiciera en realidad es ciencia, ¿cierto? Eres un estúpido. Bueno, ¿y qué opinan de un pene invisible, eh? Je, imaginen que comen un pene, pero los demás solo creen que están locos. No sigas. Sí, bueno, ¿en qué trabajas ahora? Te enseño. No invento la raya. Siento confesarte, hermano. Eres un pendejo. Caet ¡Ah! Hola, loa. Yo soy el pendejete del Feeder. <risa> ¿Cómo calificarías tu dolor? ¿Físico o emocional? Oye, no. La, la, la, me gustan los milfs. La, la, la. ¡Ay, mamita! ¡Qué buena! Si me das Fuiste un niño muy bueno Ahora vamos la polla, cabrón A veces... El fuego... Enfría Duerme todo el rato, güey. Pianos. A veces... Miro mis fanfiction y... Me digo... YOU GOTTA BE FUCKING ¡Hijo de la chingada! No mames, del PIN Conozco tus trucos. ¿Qué cosa te dijo? <tose> ¡Atrevido! ¿Y ese güey? ¿Es ese güey? ¿Qué? ¡Sácame la verga, Lupe! ¿Y ese güey? ¿Es ese güey? ¿Es ese güey? ¿Es ese güey? ¿Es ese güey? Es es la LUPE está bien pende Mi turno ya va a terminar y quiero visitar a mi familia ronos. Pero si son animalitos, pero rudimentarios. <tose> ¿Me regresas al menos el disfraz. Uh, este hombre es una persona. ¿Qué es lo que te gusta hacer en las vacaciones? Jugar castillos de arena. Bien, ya fuiste a la playa. No. ¿Esto es cómo haces castillos de arena? Lo más es en mis sueños. Muy fuerte. Fuerte. Fuerte. Fuerte. Fuerte. fuerte. fuerte. But is the... <laughs> <laughs> <laughs> Doctor? I, I, I think I'm in love. And uh... Are you in love with... With me? <laughs> yes. No. No. No, are you in love with... Oigame, no, oígame. oigame, no Desde Forbes hasta Los Forbes ah. ¿Qué es ¿Qué es